Ay mi amor, ay mi amor, que es rojo dices tú Ay mi amor, ay mi amor, ves todo al revés Ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, qué quieres y para cuándo Y así estoy celebrando